porque está esclavizado limpiándolo, <risa> limpiándolo y no podemos cortarle el trabajo si igual le usé bueno no, bueno, hay que aprovechar es bueno señorita Polo ¿qué le parece a nuestro favor? ¡Soy malo? la señorita Polo! ¡Mierda! <risa> <risa> <Bip>. <risa> Luto, la primera cosa que te digo mira, mira, hay dos temas, no sé cómo empezar primero podría ser tu renta el abuso la renta y todas esas cosas, o eh, tu homosexualidad en Venezuela, la segunda me parece mejor La segunda va muy para adelante <risa> considerando que tu historia quiere ir para atrás sí, Yo soy ahí el director, ¿no? eh, o trabajamos ambas dos Piedra, Vamos. papel o tijera <risa> no, Hagamos una cosa, hagamos cosas, películas que, van, que te dicen una vez después otra después, y después todo se enlaza así como Cratch hay visto Cratch? Uh -huh. <risa> Esto no va a ser divertido <risa> Como hacerlo en menos de 10 minutos, bueno, soy gay No, pero no es, no... no soy fleta no no, no, no, no, se trata de... comencemos la de la renta, por cualquier punto de vale. renta Al igual es el tema. Bueno. Mira, básicamente la renta, vemos un con, con el inmigrante no tiene papeles... Es un bémolo Gracias por escucharnos. No, oye, yo soy Zumban hasta ¿Qué? los chilenos. Se los Zumban más. No, bueno. Oye, por... el, loco que, ay, el loco que... Bueno, yo te lo he dicho varias veces, pues bueno, el weón que está haciendo autos con caer el loco. <risa> ¿Vean para casa, luka, bueno, paga 60 lucas, weón. Sí, no me quiero mudar con él. Claramente se quiere vivir, pues, weón. Bueno. <risa> bueno, bueno, violado, weón. Bueno. O con drogas, inyectadas eh, no sé, sí. eh, No es mala gente, por lo menos No, no, no, no, no Pero no me interesa tampoco Ya bueno. tú tu triste historia De forma como de para que esta agua funcione Bueno, dale, está bien, ni Bueno O ¿cómo? eso, o otra cosa también. Ay, bueno, empecemos, no joda maldita. hoy ya empezamos, ya, ¿no? sí, Ah, mierda Esto va entero <risa> Ah, ok Ay, bueno, como directora pesta, inciso. No porque yo tengo un estilo en donde nosotros partimos hablando. Está bien Picasso porque yo no entendí este estilo. <risa> bueno, aquí como mi amigo Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina en esta vaina que no entiendo. Me llamo Carlos. Trabajo en Mira, tú vienes de un, de un mundo que nada, no se entiende nada <ríe> Tener un celular en la mano es bueno, como tener un cohete pues. Ay bueno, no jodas, me lo dice el weabón que necesita subtítulos tanto para escribir como para hablar <ríe> Necesitas sí. comentarios del director Bueno, yo la sí. wea que quería decir aquí era esta <ríe> Pero me expliqué mal <ríe> según, según, según TikTok yo soy una persona sumamente inteligente <ríe> Sí, pero obviamente no muy buena ni letrada <ríe> <risa> ah, no, weón. Bueno, ¿a dónde? Bueno, lo he leído mucho el último tiempo <risa> Ah, bueno, audiolibro <risas> oh, ayuda esa no, no sí, ayuda, ayuda. bueno, está bien leete el manifiesto comunista, con mi roja, tiene más larga que la Biblia, esa weón ay bueno, no hombre, ¿qué, ¿puedo empezar con el puto tema o vamos no, a hacerlo? si el programa la... no es tuyo, weón si es el bueno, que, ¿a que hago huelga? <risas> ¿a que hago huelga? mientras pago, veo cómo paga mi arriendo que es super caro <risas> Oh, Estaba oh, en pandemia, hoy se está poniendo ligera, Ay, no, 130 mil pesos más una pandemia qué divertido, no joda, sea, no sé de qué árbol colgarme o que aguante mi peso, definitivamente. <risa> Porque, o sea, ni siquiera es que tenga un departamento donde yo pueda decir, coño, un tipo de estudio, me puedo coger a quien yo quiera, no. En una habitación... Este, este programa, programa es un programa de sexo... No, bueno, está bien. No, pero tiene que ver con tu privacidad también, poco. Ah, ya? bueno, exacto. Sí. Vivo en una pieza 2x2. Te has cogido mucha gente. <risa> <risa> que esto no era la sexóloga de Canal 13. <risa> según... Según Edward, sí. Te quito todo, Ay, no, hombre. Solo porque... Y según Yeliga, <risa> era <y> el macho. <risa> Ay, qué triste. Ya, pero vamos, avanzando, no, no. Porque ya, me... pero tiene que ver un tema de, de privacidad, pero que igual es verdad, pues... O sea, yo, yo veo que aquí los arriendos por lo menos en Santiago, porque en otras partes me dicen No, mientras más les va Santiago más barato, sí, pero ¿dónde consigo trabajo? <risa> bueno, aquí me cobran 130 mil pesos. ¿Quién fue el ingeniero, el ingeniero comercial que te dijo esa <risa> hueá? Bueno, el ingeniero comercial me lo dice todo el mundo que vive fuera de Santiago. <risa> No sé sí, Es que, o sea, es que sí. no sé, siento que en Santiago O sea, ¿cómo decírtelo? En Santiago, como te lo mencioné la vez pasada Yo siento que hay como un conglomerado De hormigas por edificio Porque como que, oye, vamos a hacer El departamento más chiquito Para que solo viva una persona <risa> <risa> Pero que menos paguen, no sé 70 millones Por departamento oye, Creo que vale 100 millones de personas Ah, peor, porque pasó esa cosa, ni me, de no me inspira ni la confianza para un terremoto en un país sísmico. Hay como 70 pisos y yo digo, verga, ¿quién es el ingeniero civil que pensó que esto era una buena idea? No, pero eso es una mala práctica, igual una mala práctica de la, de la inmobiliaria. porque uh -huh. donde vivo yo, es que hay que tener problemas y el edificio de al lado, que es de la inmobiliaria, uh -huh. también, pues, Hay una, un rollo de eh, construir, construir y... Y cagarse a la agente, porque si finalmente se la cagan, la inmobiliaria en la que estoy yo, cuando termina el juicio, el administrador, voy a dar el nombre. <ríe> porque es horrible, o sea, se desprendieron. Mira, yo, yo pienso que. Claro, el tema que tú te hablas, igual es bueno, porque tiene que ver con una cosa de que <ríe> las cosas se hacen mal en tu caso, o sea, hay, hay una, es que son dos cosas distintas tú llegas a, a un país a trabajar y en el caso de yo, yo estoy de ese país y yo... bueno, hace un par de años atrás hubo un, un punto de inflexión en que nadie se podía comprar casa y eso fue lo que calentó también el, el estallido el estallido. Mm. entonces... ¿cachai? y además el tipo de... El tipo, la cantidad de metraje que tenía de este o sea, no es menor porque... porque es importante, yo lo que decía a, a Paris Hilton el otro día, cuando íbamos en el deporte, es que no puedo decir su nombre real. Es Paris Tranquilo, Hilton. ya lo sé. <ríe> Paris Hilton, es que por ejemplo, las viviendas que son, que las sociedades deberían darle más metraje, mm. ¿Cachai? Entonces, porque, ponte tú, hacinan a gente, ¿cachai? Que igual es conflictivo de vivir, ¿cachai? No todo el mundo se comporta igual, el día de sábado, y eso yo lo sé porque trabajo, he trabajado con ese tipo de gente. Se bueno, pone la radio terriblemente fuerte y... y, y bueno. O sea, escucha todo listísimo, sí... No, obvio, pero bueno, algo similar estoy viviendo yo, pero en una escala más pobre. <ríe> la versión pobre. <ríe> porque, porque, o sea, está bien. Yo no tengo nada en contra de que la habitación sea pequeña, pero 130 mil pesos lo encuentro caro, aunque también no tengo que pagar los servicios porque hay otros arrendadores que... Ay, sí, yo te, cobro cien, yo te cobro 80 pero tú tienes que pagarme la luz y parte del... Así al final se hace en el servicio. Y yo quedo así como que... Dios santo, ¿no? Mejor acabo un hoyo y me entierro ahí y me espero a mi muerte. No sé. Mejor voy a la pintar, me ahorro todo este problema. Porque, o sea, yo veo, yo reflexiono y yo digo... Aquí ni los chilenos, por lo menos en lo que he visto de Santiago, ni siquiera pueden tener una buena calidad de vida. Porque no hay donde vivir, o al menos no te dan muchas opciones para donde agarrar, porque ¡Ay! Esto está barato, que... Ciento, 130, pero tienes un cuarto lleno con un plasma, que no sé qué, que no sé qué más... La Pintana, y yo no es por hablar mal de La Pintana, pero todos los que... Yo he ido a vender perfumes en La Pintana, y saben lo que me responden de ahí, ¡Sal de La Pintana! Tú no perteneces aquí, libérate, lárgate, antes de que te disparen. <risa> Yo cuando y... una vez fui a dejar que se vuelve el producto de la pandemia. Ahí toda la... Mira, yo creo que la ventana, si puente alto, tiene un, un, un sesgo, ya la ventana la guay, la y es una guaya la cagó. Y no una wea de que. O sea, es, es ver. Yo vi una pared de gente como un hormiguero, weón. Yo, yo por lo menos.. Algunas Ven... partes, no todas. Yo vengo de Venezuela y he visto partes feas. Hay partes de la Pintana que yo digo, ay estaría bonito vivir aquí, pero todo el mundo, todo el mundo en la Pintana, hasta me acuerdo que un vendedor, que un vendedor de un minicab market me dijo, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Les recomiendo que se vayan antes de que se acaben las micros. Pero ya, pero hagamos un este, <coughs> tú venís como ya, o sea, al chileno paga, yo creo que desde hace 2007, yo creo que desde ahí como que yo siento que pasó, 2007 vino saster y vino de polis. Uh -huh. yo eso, eso es por, lo tengo de referencia porque ahí empezó todo uh -huh. el paga, claro, no paga caro que no necesariamente se justifica pero el chino siempre ha sido el estado raja ahora, con respecto a eso a ti te involucra porque a ti también te cobran caro uh -huh. y también hay abuso como, no tanto como los haitianos uh -huh. porque los haitianos son capaces de meter y todo pero en general yo creo que va por ahí la cosa en tu caso, ponte tú cuando venís de Venezuela, al partir de Venezuela, ¿cómo era es esa situación? ¿Cómo era la situación habitacional? ¿Cómo lo viste en Colombia? ¿Cómo lo viste en Perú? Que por enésima, cuarta décima vez, mijo, yo no me hice todo ese, mol ese traje, yo vine, ese viaje, yo vine directamente en avión para acá. ¿Y por qué me dijeron eso? Esa fue Yélica! Bueno, pero hagamos que fuiste tú. <risa> Wow, cuánta honestidad, 100% honesto, verídico Ah, ya, fue ya, ya Pero, Ajá, tú, bueno, pero, ya, pero... Yo, yo tengo experiencias por mis amistades Porque yo, yo tengo bastantes amistades regadas por el mundo Todo el mundo coincide en que en Perú También es una situación... Pero re... habla del de punto de vista bueno, venezolano Porque nunca Ajá. yo voy a hablar a, a todo el mundo ¿Sabes qué es lo que te dicen ellos cómo lo dicen? Ajá, yo estoy hablando de ellos, pues yo tampoco es que... Ay, sí, en Perú que la vida es muy cara para lo que uno gana trabajando y eso que los arriendos son baratos ahí porque me lo dice una amiga que vino de Perú para acá me dijo con el sueldo de uno aquí tú puedes ahorrarte eh, tú puedes sacarte una buena un buen departamento en Perú y pagar la mensualidad y todo pero en trabajo en Perú promedio no y en Colombia y en Ecuador igual o sea es una situación muy general lo que pasa es que aquí es más evidente porque aquí te lo dicen en tu cara: mira, en, mi, en 1500 años esta casa va a ser tuya si Se sigues pagando, los sé, 5 riñones al mes. <risa> Entonces, ¿qué me queda a mí con una habitación de 130 mil pesos con la burocracia aquí? ¡Ay, Dios mío, Jesucristo, sálvame, sálvame! Ya, más o menos para contextualizar aquí, porque ya nosotros ya bautizamos con el Carlos, que vamos a hablar como de lo que es un inmigrante como tú, un venezolano arrendando acá, ¿sí? Bueno, Y mi... eso es como la, la... Pero hay venezolanos que, tú bueno, yo tengo de vecinos, pues, ¿no? Son venezolanos que tienen casas, generalmente son familias. Mira, hay... ¿Qué, dice... ¿Qué onda ese venezolano? ¿Por ¿Qué hace ese, qué es ese venezolano privilegiado y tú un pobre, porque ¿no? ¿Por qué tiene ese privilegio? Y tú, se... Porque trabajó contigo, lamentablemente, tú me arrastras al infierno siempre. Bueno. Pero aparte de ese pequeño factor, <ríe> o sea, ¿cómo decírtelo?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 o sea ahí se nota una diferencia o simplemente tuvieron mejor suerte que yo como he notado bastante pero bueno sin resentimientos vida sí no se nota que no hay resentimiento que esté la culpa a los demás pero pero pero o sea yo no le quito la idea al tiempo que se haya ido o sea qué hacen ellos que tú estás